Y aquí acabo, ¿vale? Eh, las dos, eh, digamos, una repetición. Ahí hay un par, de, hay un, un par de cosas raras que, que señalaría y pondré imbécil o algo así. Eh, pero bueno, sirva de ejemplo. Ahora al desmenuzarlo y lo vemos desmenuzado, lo, lo analizáis un poquito y, lo, y veis dónde están los fallos. Y bueno, pues eh, vamos a la parte D, que es una putadita, ¿vale? Eh, 12 compases, eh, la más larga, y la más difícil. Eh, 12 compases, un compás de, de entrada, un compás de, de transición para que me dice que vuelva a repetir y con algunas cositas que hay que, hay que prestar atención. Bueno, en la parte, D, acabo, la parte C perdón, acabamos con. Perdón. Eso me daba a repetir otra vez la parte C. Y ahora ya para hacer la transición a la parte D, pues vamos a hacer una figura muy parecida. 0, 0, 0, 0, 0. Pero en vez de hacer el... vamos a hacer un slide que ya conocemos. ¿Vale? Este del de traste 1 al traste 3 en la segunda cuerda con la prima al aire. Y en esta cuerda sol ya empieza lo que es la parte de como tal. Tercera al aire. Pellizco, pellizco. Vale. Ahora un poquito de escala melódica. 0, 6, 0, 10, 8. Aire, aire. Ahora viene una parte dificililla, que es esta. Tengo que hacer un slide 5-7. Y cuando esté tocando la nota 7, la traste 5-7 de la tercera, cuando esté tocando esta, esta nota, tengo que tocar también la nota eh, esta de aquí, en la cuerda segunda. En el traste 6 de la cuerda segunda. Entonces, eh, la, esto es lo que hago yo pero eso está mal, porque aquí estoy metiendo esta nota que no entra. Podría hacer así a lo mejor. Tampoco, pero que queda muy feo. Entonces, yo la solución de compromiso que estoy ahora mismo encontrando es esta. Hacerlo como articulado. Es decir, en vez de hacer que estas dos se pulsen a la vez, hacerlo... Es decir, pulso con el pulgar aquí, y cuando está sonando la cuerda séptima, la cuerda, séptima, la cuerda séptima, el traste séptimo, meto la eh, con el índice la sexta. Es un poquito más articulado. Entonces, lo que llevamos de momento. Aquí he dejado esta postura y toco la sexta y la, y la, la primera al la aire a la vez. Ahora voy a meter eh, un trocito de escala pentatónica. No he abandonado esta postura, simplemente meto el meñique en el traste 8 de la primera. 6, 8, 0, 6, 0. Me voy para arriba. Y hago primera Primero, perdón, primer traste, segunda, tercero, tercera, aire Vuelvo a hacer slide 1-3 Y ahora voy a meter esta postura 3-5, primero lo hago como arpegio Y luego los pulso los dos a la vez De momento, por tanto Son 1, 2, 3, 4, 5 compases Siguiente En el siguiente lo que voy a hacer es Poner esta postura ¿Vale? Estábamos aquí en esta postura anterior ¿Vale? Pues vamos a invertir un poco los dedos Y voy a hacer 8, 0, 10, 8, 0, 8, 0 Estábamos aquí Perdón Ahora cuando doy la quinta al aire, me voy a ir al traste sexto de la segunda y la prima al aire. Y esto me permite ir otra vez hacia, hacia arriba. Yo digo hacia arriba, en realidad hacia abajo. Hacia abajo en el mástil estoy aquí. Y ahora hago de nuevo un slide 1-3. ¿Vale? Slide. Prima al aire. 1-3-1-0. Ahora... Uno, tres, tres, cero. ¿Vale? Esta parte, esta, este último compás, es difícil yo. estábamos aquí. Esto hay que practicarlo. O yo por lo menos lo tengo que practicar. ¿Por qué? Porque tengo que tocar la cuarta con el índice Y eso es rarillo ¿Y, y qué pasa? Yo por, tiendo a, a pulsar dos veces con el índice Que suena, suena cuando vas tocando lento Pero, eh, o sea, toco dos veces con el índice para darle con el pulgar a la cuerda cuarta ¿Pero qué pasa? Que a medida que vas cogiendo, que quieres avanzar y ir más rápido Eso te va a impedir que, que lo hagas bien, ¿vale? Va a sonar una, una guarrada ¿vale? Como en vídeos antiguos que, que pongo siempre entonces, repito de momento esto, 8, 0, 10, 8, 0, 8, 0, 0 6 0. Ahora le doy a la, la quinta al aire, ¿vale? Y ahora viene ya la última sección. Slide 4, 5 en la primera cuerda, pulsando también la prima, ¿vale? Y ahora seguimos con la escalita melódica. Pongo el traste 8 con el meñique, es decir, que estoy en esta postura. Vuelvo a hacer slide. Y ahí acaba ya pidiendo entrar de nuevo. Última parte por tanto. Otra vez el slide Que me da paso a, Otra vez al, a, al, al principio Esta última parte del todo eh, Hago slide 0, 6, 0 1, 3 1, 0, 3, 1 3, perdón, aquí tendría que darle con el índice ¿Para qué? Pues para que ahora le pueda dar con el pulgar, ¿vale? Así, así es como lo indica aquí. El diosillo así. Así es como lo hago yo y le doy con el índice. Bueno, de las dos maneras. Normalmente es mejor seguir lo que ponga aquí porque eso me, me, me garantiza el éxito. Y el último compás, o eh, los dos últimos compases antes de, de volver. Esto ya lo conocemos. Te, eh, tercera al aire, prima, eh, tercera, perdón, prima, quinta, tercera, prima, quinta, y ahora un pull-off 3-2. Y acabo con lo que ya sabemos de nuevo me vuelvo a pedir slide, etcétera, ¿vale? Si quiero concluir y no quiero volver a repetir, en vez de hacer este slide, hago directamente, pulso la tercera y la primera al aire y ahí acabaría. Bueno, voy a intentar tocarlo entero. Me refiero a la parte D. El próximo día os pongo el tema completo con una backing track lenta y os pongo el enlace a la backing track para que la podáis descargar y practicáis vosotros. ¡Ea!